Saludos cordiales, Prilines, de todo el mundo. Os está hablando en directo Luis desde Madrid, España. Ya sabéis que Prilines siempre, siempre emite en directo. Y como siempre, gracias por estar ahí. Nuestra invitada de hoy es Corielis, que acaba de llegar a España, está empezando España. Eh, os quiero decir, como siempre os digo, que aquí os damos nuestra opinión, la mía, la de los invitados para haceros pensar también os recuerdo que todos los días hacemos una consultoría en directo en instagram eh, para que podáis participar porque los canales de Prisline los hacéis vosotros Corielis empieza en españa ella ha venido sola aquí a españa lo cual tiene un gran mérito ha venido desde venezuela ahorró ella cosa que también veo muy complicada pues ella lo ha hecho vino como turista y algo le ocurrió en el aeropuerto allí cuando salía que ahora os lo cuenta ella directamente. Lo mejor yo creo, mientras doy difusión en redes sociales, eh, que Corielis se presente y luego empezamos la entrevista. Corielis, ahí están los prilines. Prilines, ahí está Corielis, preséntate, que te conozcan un poquito, ¿vale? Y ya empezamos la entrevista. Este, hola, eh, soy Corielis, como ya dijo el señor Luis. Vine de Venezuela sola, eh, fuerte después de tener un empleo fijo, dejar todo, mi familia, todo, este, venirme sola, eh, encontrarme con eh, hay, tantas Bueno, cosas presentate, presentate. Sí. Acá y, pero aquí estoy, con Luis, que me está orientando bastante. En muchos tips que no conocía, y bueno, bueno ¿qué más? orientándola el... es que ella no sabía que venía para el <risa> Y como no se había visto los vídeos, la he tratado de poner al día, pero ya le he dicho que yo solo oriento públicamente. <risa> que ya es dos horas Hombre, ya como era la invitada, le da unos tips, pero que están todos en los vídeos que os hemos hecho. ¿Veniendo? Pues, claro, como tuviera que ir uno por uno en privado, imagínate, me, me dan 100.000 años y todavía sigo dando consultoría. Ah, ¿no? Pero la ha puesto al día, porque cuando traigo un invitado, él no sabe que viene para Pre line se entera en el momento. Uh -huh. Como le ha pasado a Corielis. Que escúchame, que es que tengo todavía que hacer una cosa. Bueno, saluda a los que os estáis conectando en el chat. Podéis poner las preguntas que luego al final se las paso a Corielis. ¿Vale? vale. Que Corielis. Dime. bueno, ¿quieres decirles algo más para que te conozcan? No, uh, ¿Cómo se te ocurrió venir, por ejemplo? Bueno, por medio de unas amigas que empezaron por el y por el y 20, todo es chévere, eh, aquí nos va súper bien. Es otra cosa, es otra vida, eh, la inseguridad ya. Muy fuerte, me tocó varias veces eh, episodios fuertes Y por eso fue que decidí Ya yo dije, ya en la última, en el último episodio que tuve Ya dije, no, ahora sí, me voy eh, Ellas me cayeron como anillo al dedo Y allí, bueno, fue que tomé la iniciativa Ya tenía un poco de plata ahorrada Y dije, nada, me voy, pero ya pero ya, ¿no? Porque tenías un trabajo fijo, pero digamos que fue más que nada el tema de la seguridad lo que te sí. movió. Vale. Te quiero decir, has, has pedido el tema del asilo humanitario, ¿no? Sí. Ella lo ha pedido ella misma. ¿Puedes contarles paso por paso cómo lo has hecho desde tu punto de vista, para que ellos aprendan y tal? Vale. Este, llegué a finales de septiembre fui de una vez ya me dijeron cómo tenía que hacer para ir a Luche, este, al, como tal, a pedir la cita, eh, eso es en la comisaría, fui, di mis datos, me dieron una cita para el 14 de octubre, luego fui a esa cita este, en una comisaría que, que me dieron. O sea que fueron rápidos. Todo esto rápido. fue en Madrid, ¿no? Sí. Has dicho que llegaste y a los 15 días. O ah. sea, llegaste a los tres días, pediste ya. Sí. No, a los tres días fuiste a la comisaría. Fui a la comisaría y luego fui a que me dieran como tal la La cita. La cita. Y me la dieron para 15 días. Para 15 días. Después. Vale. Sí. Este... A allí me dieron ya la, la el NIE te dieron ya el niño sí sí perfecto este me lo dieron y todo esto en madrid no sí, para que